Muy, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes allá. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio el día de hoy, número 16. Recordemos que estamos estudiando 26 estudios de nuevos comienzos, donde vamos a aprender muchísimas cosas que Dios nos quiere decir a través de esos estudios. Y para el día de hoy vamos a estudiar empezando de nuevo. ¿Será que entonces sí podemos empezar de nuevo? ¿Será que, será que sí hay un comienzo ahí o será que simplemente solo terminan algo que eh, no siquiera a ah, ha llevado a, a algo bueno. Para eso vamos a descubrir más con un relato que hace algunos años un evangelista cristiano dirigió una serie de reuniones de evangelización en el auditorio de Kremlin de Moscú. Después de una de sus reuniones él estaba sentado en su pequeña oficina. Cuando la puerta se abrió abruptamente y el evangelista creyendo que iba a ser un, eh, atacado porque, eh, por este esplendor de la puerta, se puso de pie y retrocedió. El traductor se paró entre ambos. El joven comenzó a mover sus manos mientras hablaba energéticamente en ruso. Luego que la tensión inicial fue calmándose en la sala, el traductor explicó que este hombre era un tristemente célebre delincuente de Moscú. Había estado en prisión y desapareció por su futuro. O sea, que había estado en desesperación por su futuro. Había estado uh, en prisión por 28 años. Y, y por 28 años, 28 veces. Estaba lleno de culpa y de desesperación por su futuro y quería encontrar paz, este señor. El evangelista entonces leyó tranquilamente 1 Juan 1:9 que dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pecados, le contó al hombre la historia del ladrón en la cruz y de cómo había encontrado el perdón, le aseguró que Jesús es el mismo salvador hoy, del mismo que perdonó al ladrón en la cruz, él ofrece perdón, ofrece liberación ofrece salvación la decisión para nosotros es tomar esta decisión, tómala, tomar esta decisión especial de salvación, es como un regalo, Regocíjate en este, en este don maravilloso de la salvación, alaba a Dios por ella, por la salvación con lágrimas en su rostro, aquel joven ruso que se sentía culpable cayó sobre sus rodillas y recibió el perdón de Dios. Ahora, un año más tarde después de esto, el evangelista visitó Moscú de nuevo. Mientras alababa a Dios, eh, con un grupo de creyentes en la, una iglesia que se acababa de formar, se dio cuenta que aquel criminal convertido estaba cantando en el coro. O sea, que ya le estaba no haciendo daño, sino que él estaba en el coro de la iglesia. El rostro del hombre revelaba una nueva paz interior irradiaba felicidad. Había aceptado a Cristo. Las enseñanzas de la Biblia habían transformado su vida y se había bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús. Sus pecados habían sido borrados. El bautismo bíblico es símbolo de una vida transformada por la gracia de Dios. Este es testimonio del comienzo de una nueva vida en Jesucristo. Nos habla de una vida cambiada, o sea que hay un cambio, no tiene que seguir la vida de la, que, de la misma que estábamos viviendo. Uno de los ejemplos más poderosos del cambio espectacular que Cristo puede hacer en una vida es la historia de Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Vamos a ver qué pasó con, con Saulo. Saulo era un ciudadano romano por nacimiento y había, había residido... A su educación de los mejores maestros de Jerusalén. Era devoto de una religión judía y tenía la reputación de ser un gran defensor de la fe. Saulo entonces, mejor conocido como Pablo, su nombre cristiano, cuenta lo que hizo para acabar con los cristianos. Vamos a ver este señor Saulo qué fue lo que hizo para acabar con los cristianos y cómo, siendo aún así, Dios lo perdonó y él pudo tener un cambio que ahora se llamaba Pablo, ya no más Sa eh, eh, Saulo. Fue tan, tanto el cambio que hasta el nombre también se fue cambiado. Ahora, vamos al primer versículo del día de hoy. En Hechos 22, 4, 5. Dice, Perseguía yo hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Dice aquí en Hechos. Cuando estaba camino a Damasco, Saúl entonces, una luz brillante fulguró desde el cielo y lo arrojó a la tierra. Dice aquí en Hechos 22, 7, 8. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo él, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú Persigues, porque este Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús estaba en cierto modo defendiendo el cristianismo. Y tanto fue así que buscó a Saulo y lo, lo confrontó. Dice, dice aquí que uh, en Hechos también 22.10, Hechos 22.10 El arrogante fariseo le preguntó al Señor con humildad, ¿qué haré Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, Saulo quedó ciego por el resplandor de la luz y tuvo que ser guiado hasta la casa en Damasco. Durante tres días, Saulo tuvo tiempo para pensar en el sufrimiento y el dolor que le había causado al pueblo de Dios por su persecución. Recordó entonces cuánto odiaba a los seguidores de Jesús y su enseñanza de que él era el Mesías. ¿Cuánta angustia deben haber traído estos recuerdos al corazón de Saulo? Durante tres días estuvo él entonces sentado en oscuridad total, ciego. Entonces Dios le envió un profeta llamado Ananías. El profeta Ananías le dijo a Saulo lo siguiente, en el texto de Hechos 22, 13, 15. Le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea que... Dios, después de, de haber sido ciego, después de que Saulo había sido ciego por el resplandor de Dios, entonces mandó a, a alguien para que lo, lo sanara de esta, de esta ceguedad. Entonces dice, y él dijo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea que, o sea que cómo Dios pudo escoger a este mismo Saulo, el mismo Saulo que estaba persiguiendo a los cristianos, que causaba dolor a, al cristianismo en ese tiempo con diferentes enseñanzas, cómo él pudo ser escogido es, a pesar de que él era así. O sea que eh, el tema no es que solo las personas buenas son escogidas, Dios puede escoger a cualquiera porque él, él, no, él no escoge a los que ya están preparados, sino que Él prepara a los que Él quiere escoger, Él prepara a los escogidos, esos son los que son preparados para Él. Ahora dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Algunas veces decimos que esas personas que han sufrido tanto, las personas que han pasado por vicios, por problemas emocionales, problemas familiares, son los que más son testigos del amor de Dios, del amor y del poder que Dios tiene para cambiar nuestras vidas. Entonces, algunas veces, esas personas que más van en contra de Dios son las que son escogidas para que otras vean el testimonio de cómo esa persona tuvo ese poderoso cambio. Entonces, para que Saulo pudiera avanzar en la vida, cerrando la puerta de su pasado, dice aquí en Hechos 22, 16, que Ananías le dijo a Saulo, «Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados» invocando su nombre. Dice, levántate, bautízate para lavar tus pecados invocando el nombre de Dios. Ahora, Saulo necesitaba de un nuevo comienzo, como el título del día del estudio, un nuevo comienzo. Él necesitaba ser limpio de las cosas terribles que él había hecho. Necesitaba, ser incre... necesitaba la increíble gracia de Dios y su perdón. Para Saulo, el bautismo fue la puerta de entrada de una nueva vida. Al momento del ser bautizado, supo que Dios lo había perdonado y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, un evangelista de Jesús para el resto de su vida. O sea que tan poderoso fue este cambio que pasó de ser alguien que perseguía a los cristianos a convertirse en un evangelista de Jesús. Ahora, ¿has querido alguna vez entonces comenzar todo de nuevo tú también y que los errores que cometiste desaparecieran del mapa, que desaparecieran para siempre, que no te acordaras más de lo que pasó hace ocho días, de lo que pasó ayer, de lo que pasó hace un momento, de un pecado? Dios sabía que todos necesitaríamos de esa experiencia. Nos dio el bautismo como símbolo de un nuevo comienzo, una vida nueva en Jesús, una aceptación de cambio. Ahora, el bautismo cristiano se originó con Juan el Bautista un vigoroso profeta que apareció en el desierto de Judea predicando valientemente el arrepentimiento. Los caminos que conducían al río Jordán estaban llenos de personas que acudían a escucharlo. Dice aquí en Mateo 3, 5, 6 que la Biblia dice, Y salía a él Jerusalén. Dice, salía era Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que en ese tiempo el Juan el Bautista hacía confesión de pecados. O sea, habían no, él no confesaba pecados, sino que las mismas personas se arrepentían de sus pecados y los bautizaba. O sea que había arrepentimiento y bautizo. Aquí en Mateo como nos dice Mientras en Nazaret, Jesús cerró la puerta que se, que de su carpintería y se despidió de su madre. Se unió a las multitudes que viajaban rumbo al Jordán. Cuando, Jes, cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció de inmediato y detuvo su predicación. Dice aquí en, primera, en, pre, perdón, en Juan 1.29, dice, «Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista reconoció al verdadero Cordero del sacrificio que iba a morir por los pecados de todos los que aceptaran su muerte. Cuando Jesús entonces pidió ser bautizado, Juan dudó. Juan dudó de esto. Vamos a Mateo 3.14. A ver qué nos dice. Dice aquí, dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Le, le, le dijo Jesús a Juan el Bautista. Juan reconoció que Jesús no tenía un pasado de pecado para dejar atrás. O sea, que no era por su propia cuenta. Pero Jesús insistió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, que es tan justo que él mismo hizo esto, por ejemplo, a nosotros para también ser perdonado de todos, de todos nuestros pecados. Entonces, Jesús pidió ser bautizado porque como salvador tenía que identificarse con con el hombre, o sea que tenía que familiarizarse con la humanidad. Tenía que dejarnos un ejemplo perfecto para seguir. Por eso Juan lo bautizó en el río Jordán, sepultándolo bajo el agua y trayéndolo de nuevo a la superficie. Mateo 3,16, 17 nos dice lo siguiente, por ejemplo, aquí en la Biblia dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos. Le fueron abiertos, los cielos fueron abiertos entonces. Y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento cuando él fue bautizado y fue a la superficie del agua. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando descendía la paloma del cielo, esta voz retundente dijo eso. Lo que dice en Mateo 3, 16, 17. Cuando Jesús salió de las aguas y se detuvo con las ropas mojadas sobre la ribera del río Jordán, Dios lo reconoció públicamente como el Mesías, el ungido, como el Hijo de Dios. Esto estableció el comienzo de su ministerio público, pues Pedro dijo, refiriéndose a su bautismo, lo siguiente. En Hechos, 3, en Hechos 10, 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este... En anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba en él. El bautismo es con, uh, se convirtió en una práctica de los seguidores de Jesús. Aunque Jesús mismo no bautizaba, la Biblia menciona que sus, que sus discípulos sí lo hacían. O sea, que los discípulos son los que bautizan como un, un pacto de arrepentimiento y de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Vamos también ahora a Juan 4, 1, 2. Vamos a Juan 4, 1, 2 y dice, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza los más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautiza sino sus discípulos discípulos, O sea que Jesús hacía los discípulos y los, los discípulos bautizaban. Es evidente que el cielo aprobó esta práctica. Fíjate cómo cuenta Mateo las últimas instrucciones que les dio Cristo justo antes de ascender al cielo. Vamos entonces a Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que... Este bautizo fue aprobado por el cielo desde ese momento cuando Jesús reconoció que debía ser bautizado y cuando el, el Juan el, Bautiza, el bautista también lo bautizó. Cuando los cielos fueron abiertos, la paloma descendió y fue aprobado con una voz que decía, este es mi hijo. Que el Padre, un reconocimiento de Dios en ese momento. Ahora, enseñándoles que guarden, sigamos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia del Nuevo Testamento siguió obedientemente las instrucciones del Salvador. En algunas ocasiones miles fueron bautizados en un solo día. Miles de personas venían a ser bautizadas en un solo día, en el mismo día. Pero, ¿qué tipo de bautismo entonces practicaron los seguidores de Jesús después de que el regreso, después que Él regresó al cielo? Perdón. Ahora, no hay duda que siguieron el ejemplo de Jesús. Porque eran sus discípulos, debían ser bautizados. Pablo, entonces, uno de los seguidores más fervientes de Jesús, dice que únicamente hay, aquí en Efesios 4.5, únicamente hay un Señor, una fe y un bautismo. O sea, que solo es uno. Así mismo, como hay solo un Dios, un Señor, también hay una fe y también, por lo tanto, hay un bautismo, aquí en Efesios 4.5. El único relato detallado de un, bautismo, de un bautismo después de la cruz se encuentra en el libro de los Hechos. Fue realizado por Felipe, el evangelista. Cuando Felipe estaba caminando por el polvoriento camino a Gaza, vio a un etíope que era funcionario de la reina Candace y estaba a cargo de su tesorería. Había ido a Jerusalén a adorar. Para, hacer, para ese entonces ya iba de regreso a casa, sentado en su carro y leyendo un rollo de pergamino. Felipe corriendo se acercó al hombre y le preguntó lo siguiente, aquí en, en Hechos, en Hechos 8, 30, 31 le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si algo no me enseñare? O sea, que cómo podré entender si no se me ha sido enseñado, si alguno no me enseñare, si alguien, si alguno no me enseñare, cómo entenderé, aquí en Hechos. Invitó a Felipe a sentarse con él en el carro. Felipe vio el hombre, estaba leyendo Isaías capítulo 53, una profecía sobre el Mesías. El etíope le pidió que se, que se la explicara, que le explicara este, este relato. Aquí en Hechos 8.35 dice que la Biblia dice, Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí en Hechos 8.35, ¿Qué, estu ¿qué estudio bíblico debe de haber sido entonces aquel en ese momento? Mientras se movían con las uh, vaivenes del carro, con, los, con ese movimiento del carro, ¿qué estudio bíblico había de recibir uh, este, en ese entonces? Felipe no solo le habló de Jesús, es evidente que también le explicó el significado del bautismo. Porque la Biblia dice que cuando llegaron a una fuente de aguas, el etíope le dijo a Felipe lo siguiente en Hechos 8, 36, 37. He aquí, aquí hay agua, le dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea que de una vez cuando se le fue enseñado del bautismo, este etíope le pidió a Felipe que fuera bautizado. Quería aceptar del mismo modo a Jesús, quería arrepentirse, quería empezar de nuevo. Dice, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Si lo que un único que necesito es agua. Sumérgeme en el agua para ser bautizado. Le dijo aquí en una forma de parafrasear en Hechos 8.36. Felipe dijo entonces, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el versículo 37 del mismo capítulo. Ahora, vamos a Hechos 8.38. Dice, y mandó para parar el carro. Dice aquí, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, dice, y le bautizó, dice aquí en Hechos, que le bautizó, en ese momento fue bautizado. Fíjate entonces que descendieron ambos al agua, o sea, que no es solo uno que, vayas, como que vaya a nadar o se tire al agua, sino que tiene que haber alguien que los bautice. Debe haber un discípulo que bautice a la, a la, al alma arrepentida, dice aquí. Ambos descendieron al agua. Felipe sumergió al funcionario etíope en el agua, tal como Juan sumergió a Cristo al bautizarlo, siguiendo el mismo ejemplo de, de Cristo. Vamos ahora a Hechos 8.39, siguiente versículo, dice, «Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino». Ahora, eso es lo que sucede cuando sepultamos la antigua vida de pecado y comenzamos una nueva vida en Cristo. Es claro que la forma de bautismo que practicaba la iglesia cristiana primitiva era por inmersión. Es más, no hay evidencias en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo, sino del mismo bautismo que Jesús había dado ejemplo. Aquí tenemos la foto del bautisterio de una iglesia del primer siglo en Filipos. Como, como puedes ver en la imagen, ese es un ejemplo de, de un bautisterio en ese tiempo. Los historiadores de la Iglesia temprana y los descubrimientos de los arqueólogos también demuestran esto. Dice que no muestran que la inmersión fue el modo que nos muestran que la inmersión fue el modo de bautizar hasta los siglos hasta los siglos 12 y 18. Ese fue el método de, de bautismo por inmersión en las iglesias primitivas y en la Edad Temprana. Ahora, en la actualidad, por el contrario, muchos turistas visitan las iglesias de San Juan, que se encuentra ubicada en las ruinas de la ciudad bíblica de Efeso, en Turquía, como puedes ver en la imagen. Esta iglesia fue constituida, fue construida y construida en conmemoración del discípulo Juan. El bautisterio es de especial interés circular con aproximadamente 4 metros, 12 pies de diámetro y 120 metros, 4 pies de profundidad, con escaleras que descienden a la fuente por dos lados, o sea que hay dos escaleras que descienden por dos lados. De pronto unas para que entre el discípulo y la otras para que entre el que va a ser, el que va a ser bautizado. Muchos han escuchado hablar del antiguo campanario de la Catedral de Pisa en Italia, más conocido como la Torre Inclinada de Pisa. Junto con la catedral y la torre inclinada hay un bautisterio, un edificio circular que incluye una fuente de unos 6,1 metros, 20 pies de diámetro y 1,2 metros, 4 pies de profundidad que fue construida en el siglo 14. 13 siglos después entonces que Cristo subió al cielo, la forma de bautizar todavía era por inmersión, como podemos ver en esos ejemplos. Todavía este ejemplo claro de cómo bautizar era llevado por las personas que hacían este acto. Hay decenas, hay docenas de catedrales como enormes fuentes bautismales en Europa. Solo en Italia se encontraron 66 cuya construcción data del sig de los siglos de los siglos 4 al siglo uh, al siglo 14 o sea que estos estas, uh, relatos nos narran de, de estas enormes fuentes bautismales en estos templos hay cardenal, dice el cardenal James o James Gibbons, escribió lo siguiente durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo el bautismo era usualmente administrado por inmersión, La inmersión es cuando te sumerges al agua, ¿no? valga la la redundancia, pero desde el siglo XII la práctica del bautismo por aspersión prevaleció en la iglesia católica, aspersión, entonces pasó de ser por, de inmersión como el ejemplo de Jesús a ser por aspersión, porque esta modalidad tiene menos inconvenientes que el bautismo por inmersión, o sea, ¿cuál fue la razón para que pasara del bautismo por de inmersión al bautismo por aspersión?, por sus inconvenientes, dice aquí. Ahora la iglesia ejerció entonces su poder al adoptar la forma más conveniente según las circunstancias del tiempo y del lugar. Aquí, como nos dice en esta página de the, the Faith of Our Fathers, en en la edición 94, página 277. Nota entonces la conveniencia y la tradición que están detrás de las formas alternativas del bautismo. Es por conveniencia. La palabra de Dios nunca menciona tales prácticas de bautismo. Ahora, puede que, puede que rociar algunas gotas de agua sobre un bebé no tenga nada de malo. Es cierto. Pero no es la forma de bautismo que señala la escritura. De hecho, el término griego Baptizo significa sumergir o cubrir con agua. Ese es el término de baptizo del término griego. Es el único método que de bautizo, de bautismo, perdón, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo cuando es sumergido y se sale una nueva criatura en Jesús. Vamos a Romanos 6:34. Romanos 6:34. Pablo dijo lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando decidimos ser bautizados, aceptamos la muerte de Jesús y somos uh, Pasamos esa muerte junto con él, o sea, muerte de pecado, dejamos el pecado atrás y decidimos comenzar de nuevo. Pero entonces Jesús no permaneció en la tumba, sino que salió de ella victorioso. No permanecemos ahí en esa condición, sino que nos levantamos triunfantemente. Cuando nos bautizamos del mismo modo, nuestro viejo hombre es sepultado y somos resucitados a una nueva vida. Por eso dice un nuevo comienzo aquí en el estudio del día de hoy. Ahora, vamos a Romanos 6.4. Romanos 6.4 dice lo siguiente. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que como Cristo fue una criatura nueva después de su muerte, después de haber sido torturado de ese modo y resu resurre uh, pasó a una resurrección perdón, uh, de un modo impecable, del mismo modo se espera de que nosotros tengamos una nueva vida. La salida del agua simboliza la resurrección del nuevo hombre, la nueva vida en el espíritu, esa salida del, del agua cuando somos nuevos. Solo el bautismo por inmersión puede simbolizar apropiadamente esa sepultura y la experiencia del nuevo nacimiento, del nuevo comienzo. Pero entonces... ¿Cuán importante es el rito del bautismo? ¿Será que todavía es importante o no? ¿Es realmente necesario ser bautizado? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Será que si necesito ser bautizado hoy en el siglo XXI o todavía no? Para, para responder esa pregunta vamos a... A un, a un relato aquí en Juan 3.2, que cierta noche un dirigente judío llamado Nicodemo vino secretamente para hablar con Jesús en ese tiempo. Y en Juan 3.2 dice que alabó a Jesús diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, o sea que nadie podía hacer lo que Jesús había hecho como ejemplo si Dios no estaba con él. Jesús podía leer el corazón de este hombre, de Nicodemo. Así que directamente eh, al grano y le, fue al grano y le mostró a Nicodemo cuál era su necesidad, la necesidad de Nicodemo. Dice aquí en Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero tú puedes decir en este momento, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo entonces si no puedo volver al vientre de mi madre? ¿No puedo volver a, a, a lo que era antes? Vamos a descubrir un poco más de esto. Vamos a Juan 3.4 ahora, el vers siguiente versículo que dice, Nicodemo quedó intrigado por esto también. Entonces le preguntó a Jesús lo siguiente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? De pronto Nicodemo era viejo, entonces, ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, volver a nacer? ¿Puede entonces volver a entrar al vientre y volver a ser uh, dado a luz? Dice aquí en Juan 3.4. Entonces Jesús le indicó que se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual, no a un nacimiento físico, porque ya somos, ya somos nacidos, no, ya esta carne la tenemos, la carne, sino a un nacimiento espiritual cuando le dijo lo siguiente en Juan 3.5. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí en Juan 3.5. Aquí Jesús estaba hablando de un renacimiento espiritual del que se da testimonio por medio del bautismo. No hay duda que Nicodemo, el orgulloso fariseo, esperaba entrar en el reino de Dios por la virtud de ser un judío genuino y devoto por ser cristiano, ¿no? No, no solo le faltaba ser cristiano, sino que había un requisito de ser bautizado para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús le dejó en claro que lo adecuado era una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo. Tal como significa el bautismo. Entonces el bautismo es como un requisito para ser cambiados por el Espíritu Santo. Y que no solo yendo a la iglesia todos los días y ser devotos en la, en la religión nos va a salvar. Sino que debe haber una transformación por el Espíritu Santo y por medio del bautismo. Cristo no hizo esta afirmación solemne una sola vez. Fíjate que en Marcos 10.16 también él dice lo mismo. Vamos a Marcos 10.16 ahora. Marcos 10.16 el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, no, solo falta, no es necesario solo creer. Ah, si yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia todos los días, voy a la iglesia todos los sábados, todos los domingos. Me, no me pierdo ningún, ningún culto no me pierdo ninguna misa pero entonces no es necesario solamente creer sino también ser bautizado o sea que hay dos cosas creer, ser bautizado para ser salvos dice aquí, vuelvo a leer el que creyere y fuere bautizado será salvo por lo tanto el primer paso en la preparación para el bautismo bíblico es creer que Jesús murió por nuestros pecados y es nuestro salvador y señor o sea que creer es aceptar a Jesús aceptar su verdad y obedecerlo y también ser bautizado. Ahora, Felipe enfatizó esta necesidad de creer en Cristo cuando habló con el etíope. En esa enseñanza que hablamos hace un rato. Cuando el funcionario le preguntó si podía ser bautizado, Felipe le dijo, en Hechos 8.37, de nuevo otra vez. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees. O sea que hay que tener fe aquí. La fe se enfatiza en este, en este versículo. Si crees de todo corazón, Bien, puedes. O sea, que hay una condición aquí, creer, ¿no? Es importante. Vamos a Mateo, ahora a Mateo 28, 19. Juan les dio a sus discípulos un segundo paso también. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice aquí. O sea, que hay que hacer discípulos. Hay un segundo paso. O sea, creer y también y ser discípulos, hacer más discípulos. Del mismo modo como un discípulo nos rescató, nos ayudó a ir a Jesús. Nosotros ahora nos convertimos también en discípulos y vamos a rescatar a otros. Dice que a todas las naciones, bautizándolos. En Mateo 28, 19. La enseñanza precede al bautismo. O sea que hay una enseñanza aquí de, de bautismo. En Mateo 28, 20. Jesús que a los candidatos al bautismo se les debía enseñar lo siguiente, o sea, que no solo es bautizar, sino también enseñar a esas personas que se van a bautizar lo siguiente que dice en Mateo 28, 20. Que guarden, dice aquí, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que ir bautizandos y enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, la persona que se está preparando para el Sagrado rito del bautismo, necesita entender las enseñanzas de Jesús y aceptarlas del mismo modo que nosotros hicimos. Pero se necesita más que solo conocer las doctrinas, más que conocer la teoría, sino que otras cosas más. Vamos a Mateo 28, 19. Aquí pueden ver la pantalla completa. Mateo 8: 28, 19. Que dice: Por tanto, voy a, voy a volver a leer aquí este importante versículo. Por tanto. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice aquí, perdón, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice aquí en Mateo 28, 19. Debe haber un, un, un cometido entre la persona y Cristo. Un cometido es como un compromiso, ¿no? Debe haber un compromiso aquí entre la persona que va a ser bautizada y la persona y Cristo. Perdón. Entonces, de este, de este modo hay un como un. Un, un rito, un rito espiritual de salvación. Cuando alguien se une con Jesús, de manera natural, se comienza a vivir la manera de vivir en Cristo. Por un lado, no se quiere hacer nada de lo que Jesús no quiere y que se haga. Y por el otro, se quiere hacer lo que Jesús haría. O sea, que siempre cuando vamos a practicar algo, a realizar algo en nuestro día de vivir, o oh, será que Dios haría esto? ¿será que Jesús estaría contento si yo hago esto? De ese modo es el nuevo cristiano, ese cambio en el corazón es lo que solemos llamar arrepentimiento y hablando de arrepentimiento de ese cambio de corazón Pedro dijo lo siguiente en Hechos 3.19 vamos a Hechos 3.19 Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, que no es solo arrepentirse. Ah, yo hice esto, perdóname. Sino también convertirse. o oh, ya no voy a procurar no hacer eso más. Voy a hacer lo mejor de mí para no volver a caer. De ese modo, nuestros pecados son borrados. Nuestros pecados. Ahora... El, arrep el arrepentimiento entonces implica el profundo dolor de los pecados propios que hemos cometido y el abandono de los mismos, un cambio debe haber allí. Solo puede venir un corazón tocado y suavizado por el sacrificio que se realice en la cruz del Calvario por salvarnos de nuestros pecados. Vamos a resumir esos tres pasos de la preparación para el bautismo. Vamos a, a resumir esos pasos, los tres. A ver, primero entonces... Es aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, recordemos. Hay aceptación. Aceptamos a Jesús, lo obedecemos. Segundo, es que antes del bautismo debemos entender las enseñanzas de Jesús y estar dispuestos a seguirlos. O sea que antes de ser bautizados vamos a prepararnos. ¿Por qué voy a ser bautizado? ¿Qué, te, qué debo hacer después de ser bautizado? Entonces, una vez cuando aceptemos a Jesús aprendamos las enseñanzas de Jesús y estemos dispuestos a seguirlos viene el paso número 3 que es antes del bautismo la persona debería confesar sus pecados y arrepentirse entonces cuando ya conozco las enseñanzas de Jesús y estoy dispuesto a seguirlo viene la confesión de nuestros pecados y viene el arrepentimiento siguiendo entonces estos tres pasos de la preparación para el bautismo Puedes convertirte realmente en una nueva persona de adentro hacia afuera, completamente. No solo de afuera que las personas dicen, ah, este hermano canta ahora, sino también por dentro. Que el Espíritu Santo obre siempre en ti. Por medio del poder de Dios puedes cambiar, renacer y comenzar de nuevo. Hay un cambio, hay un nuevo nacimiento espiritual y un nuevo comienzo de ese mismo modo. Ahora, a veces la gente se pregunta entonces, ¿cuándo me bautizo? ¿Será que hoy? ¿Será que no? Es que no, no quiero todavía porque estoy en pecado, estoy haciendo esto. Dice aquí, ¿paso a formar parte de una iglesia entonces ¿sí, si soy bautizado o solo me estoy bautizando en Jesús? Están confundidos un poco. Entonces la Biblia aquí enseña que el bautismo en Cristo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. O sea que perteneceríamos a, un, a una iglesia en preparación por Cristo. La Biblia declara que cuando se bautizaron multitudes en el día del Pentecostés, eh, así, así que los que recibieron su palabra, los que fueron bautizados, fueron bautizados y se añadieron, se añadieron perdón aquel día como tres mil personas. Se añadieron a qué? A la iglesia donde fueron bautizados, dice aquí en Hechos 2.41, 42. Se reunieron, se añadieron a ellos también. Dice, y perse persevera perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice aquí, eh, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que había una comunión aquí con, el, con estas personas en la iglesia. Dice que se perseveraban en la doctrina. Dice que compartían unos con otros, dice que compartían del pan y de las oraciones, habían como grupos de oraciones, o sea que no es solo aceptar y ser bautizado en Jesús y andar por ahí como, como si no hubiera pasado nada, sino que, que entonces él eh, ellos también debían de unirse a, a sus hermanos para crecer en fe y en oración. El texto aquí entonces es muy claro, todos. Cuando somos bautizados no quedamos como huérfanos espirituales por ahí deambulando. No se nos deja abandonados como huérfanos, dice otra vez. Lo que se, los que se bautizaron y aceptaron a Jesús, en el relato de hechos continuaron entonces la doctrina y la comunión de los apóstoles. Pasaron a ser parte de la iglesia de, de Dios que creía en las escrituras. Entonces, son parte ahora de la iglesia, del cuerpo de Cristo espiritual que es la iglesia. Vamos también ahora a 1 Corintios 12, 13 a ver qué nos dice. 1 Corintios 12, 13 nos declara que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El versículo 28 del mismo capítulo señala claramente que el cuerpo es la iglesia, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Señor. Otra vez, cuando hombres y, cuando los hombres y las mujeres aceptan a Jesús y acuerdan seguirle entonces y aceptar sus doctrinas, desean adorarle junto con otros creyentes. O sea, hay un, hay un, hay un relato que nos dice que cuando el, el cenizo o el, la madera se separa del, del fuego, sola aparte se, se, ¿no? se apaga, pero mientras estemos en comunión siempre vamos a estar en armonía con, con Dios. Ahora entonces, sus corazones, los corazones de estas personas arden en deseo de formar parte del pueblo fiel de Cristo. O sea, quieren ser ese pueblo que, está que va a ser preparado para el fin de los tiempos. Es como la ceremonia de matrimonio para una pareja que se ha comprometido. Si realmente se aman estos dos, la decisión de casarse no es difícil. Es fácil porque lo hacen por amor. El bautismo es la expresión pública de amor y compromiso con nuestro Salvador, o sea que no es más personal, no es solo que, ah, sí, yo acepto a Jesús, pero no tengo nada que ver con nadie, sino que es una expresión pública de amor y de compromiso con Jesús, que es nuestro Salvador. Ahora entonces, cierta vez vamos a, a continuar, es, ya vamos a terminar con un... Un relato aquí de Pablo y su colaborador que en Silas fueron a la ciudad de Filipos para la invitación de un, me, uh, de un macedonio de que Pablo había visto en sus sueños. Como resultado de su predicación, la ciudad se agitó mucho, tanto que una turba los atacó y sus vidas corrieron peligro. Los perseguidores les quitaron las vestiduras y las autoridades los mandaron a azotar fueron llevados a prisión y se instruyó al carcelero a tenerlos en estricta reclusión a fin de garantizar que no escapasen. O sea que ese carcelero donde estaban ellos fue estrictamente dirigido de que no se les fuera a escapar estas personas, que es Pablo y Silas. A medianoche entonces, Pablo y Silas estaban orando y cantando, cuando de repente un terremoto sacudió los muros de la prisión de inmediato, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron de sus manos. Se fueron, fueron, como que las esposas fueron liberadas. El carcelero llegó corriendo y al ver las puertas abiertas, supuso que los prisioneros habían huido. O sea, que ella no, él había desobedecido las órdenes porque la orden fue en que no dejara, huir, no dejara escapar esas personas. Pero con la certeza de que lo matarían por permitir la fuga de los prisioneros, el guardia tomó su espada para quitarse la vida, prefería, prefería suicidarse en ese momento a que lo mataran después por haber desobedecido o por haber dejado huir a esas personas, a Pablo y a Silas. Pero en Hechos 16.28 dice, Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no hemos huido. Me imagino la alegría de este carcelero. El carcelero quedó sorprendido. Esos hombres, Pablo y Silas, habían sufrido angustiosamente en manos del carcelero. Sin embargo, no tenían resentimiento ni buscaban vengarse de él. Corrió a buscar una luz y regresó a la celda entonces. Dice aquí en Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, tanta fue la fe de este carcelero que cuando escuchó a, a Pablo y a Silas, cuando vio este, este milagro que ellos no habían, no habían oído, ellos, eh, este señor carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el mismo testimonio que todos debemos de dar, que tú y yo debemos de dar a otros, los que no, los que aunque nos hacen daño, a, quieren escuchar, quieren ver algo especial de Jesús. Y nosotros somos los encargados de reflejar. Esto, ellos dijeron, Pablo y Silas dijeron entonces a la pregunta de, del carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que es creer, es importante, vuelve y nos resalta aquí en creer. El, car, el, carcer, el carcelero perdón, llevó a Pablo y Silas a su casa y lavó sus heridas abiertas por el, este hecho que había pasado. Y en Hechos 16.33 leemos, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su familia. Porque lo que le dijeron ellos, Creen, cree en Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Vamos ahora entonces aquí a, a ver lo que nos dice que este guardia no esperó nada más para ser bautizado. Como, como el, el personaje que hablamos hace un rato con Felipe, decidió ser bautizado inmediatamente en ese momento cuando fue tocado por el Espíritu Santo, cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, cuando reconoció la verdad, estuvo dispuesto a seguirla de inmediato. En este momento, a todos ustedes, los que nos están viendo, Jesús te está llamando para que también entregues tu vida a Él, para que no solo por palabras, sino por, por tus obras, por tus hechos, por, un, por medio de un pacto espiritual, le entregues y aceptes, le entregues tu vida y aceptes a Jesús. Él te está llamando para que seas parte de su pueblo especial que cree en la Biblia y guarda los mandamientos. Te hace la misma invitación en este momento que hizo a Pablo, que hizo el apóstol Pablo en Hechos 22.16. 16. Ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, dice aquí en Hechos. Y lava tus pecados. O sea, que es un paso de perdón, de reconciliación en Hechos 22, 16. Una vez más, en esta hora, vamos a entonces a, a entregar una decisión por nosotros a Dios. Vamos a, a apoyar este tema maravilloso que es del bautismo. Que no hay nada mejor de que, que tener la posibilidad de comenzar todo de nuevo. Es un tema importante sobre el que debemos tomar una decisión importante para nuestras vidas. Quiero que entonces consideres tu decisión por Jesús en esta hora, en este momento. Y que con cuidado y con mucha oración eleves a Jesús tus peticiones y que me acompañes después en la oración. No se trata de mí, sino de Jesús. No vas a tomar una decisión por el, el video, el contenido, sino porque tú mismo sientes que necesitas a Jesús. Tomemos entonces un momento para abrir nuestros corazones y escuchar la voz del Espíritu Santo llamándonos a todos a través de la palabra de los estudios de Jesús. Solo debe entonces preguntar a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si no has seguido su ejemplo bautizándote por inmersión, tengo entonces la seguridad que Él te está invitando para que lo hagas y lo pienses, lo consideres y que lo tomes como un tema serio. Porque el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús es. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Siente su voz llamándote. Si es así, puedes escucharlo diciéndote. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te impide que te comprometas públicamente conmigo? Amigos y amigas, en este momento eh, vamos a... Entonces, a reconsiderar lo que Jesús entregó todo para salvarnos a nosotros. Él dejó todo en la cruz. ¿Por qué no habríamos entonces de hacer todo lo que Él nos pide por, por amor? Toma entonces eh, este, este compromiso por ti mismo y que tú te leves también en oración conmigo después en este momento. En primer lugar, quiero que, que tú, dice aquí que puedas, Aquí en lo que ves en la imagen, que puedas entonces tener claramente la enseñanza de la Biblia acerca del bautismo, que tú puedas entender un poco más acerca de esto. Aquí hay unas opciones en la tarjeta que les estoy mostrando en la imagen. La primera opción de la tarjeta dice, Entiendo que el bautismo bíblico es un, una entrega pública y voluntaria a Jesús, en el que la persona es sumergida en el agua, simbolizando la sepultura de la vida anterior, para luego surgir y comenzar una nueva vida con Jesús. Si eso es lo que has entendido, mientras estudiamos la enseñanza bíblica, en este momento, marca esa casilla o mm, solo... Mírala ahí en el video donde estás. La segunda opción dice, en tu oportunidad para aprovechar las verdades que has aprendido, nunca has sido bautizado de acuerdo a cómo la Biblia enseña, pero deseo confesar públicamente mi amor y entregar a Jesús. Me gustaría prepararme para el bautismo en un futuro cercano. Hay diferentes opciones allí que tú puedes tomar. Si esta es tu experiencia y describe tu deseo, indica tu decisión de seguir a Jesús en el bautismo, marcando una segunda casilla o enmarcándola allí en tu mente. Algunos pueden haber sido bautizados entonces, pero se han apartado abiertamente del camino con Jesús. Ustedes también sienten la necesidad de un nuevo comienzo. Para todos necesitamos este nuevo comienzo. Para ustedes se ha incluido la tercera opción de esta casilla que está mostrando en la pantalla en este momento. Ha sido bautizado por inmersión, pero me he apartado del amor de Dios. Deseo ser rebautizado en una renovación de mi pacto con Jesús. Esto no es algo de nosotros, no es algo que nosotros te instemos a hacer, sino que es algo que tú debas hacer por Jesús que tú y Jesús son relación entre tú y Jesús pero si sientes que el Espíritu te está llamando a un nuevo comienzo en este momento a un pacto renovado con Jesús marca esa tercera casilla o tenla ahí en tu mente y finalmente una opción que todos podemos marcar que es me gustaría reconsagrar me, me, me gustaría reconsagrar perdón mi vida a Jesús en este momento al final de este video, nuestra lección de seguir a Jesús debe ser diaria. No es de un, solo una opción en este momento de una decisión ahora, sino que es algo que pasa diariamente. Si quieres unirte conmigo en la reafirmación de nuestro amor por el Salvador y deseas vivir hoy cada día por Él, marca esta última casilla o tenla allí en tu mente. Asegúrate de poner tú, tus peticiones en este momento y que sabemos que en ocasiones como orador, como como personas debemos reconocer que, que debemos visitar a otros, hacer discípulos siempre, debemos tener esta, este espíritu de, de discipulado siempre con otros y de eh, integrarnos con otros hermanos a una iglesia o a un grupo pequeño de oraciones. En ese momento entonces especial, estamos tomando decisiones duraderas que seguirán, a nuestra, a nuestra vida por Jesús. Queremos dedicar un, unos momentos a ofrecer estas decisiones a Jesús allí en tu mente y quisiera invitarlos a que ustedes se pongan allí donde, estás en, donde están en pie o si estás, depende de lo que estás haciendo, te arrodilles, inclines tu rostro, cierres tus ojos para entonces tener un momento de oración con, con Dios mientras el Espíritu Santo sigue tocando a esas personas y las sigue llamando. Vamos entonces a... A, antes de orar, sé que muchos han estado escuchando la voz de Dios llamándolos Sé que eh, ha pasado esto en, es, en estos 16 estudios Y los, has, los ha estado llamando por medio de su palabra Les ha dado la convicción de, la convicción de nuevas verdades, de nuevos conocimientos Les ha dado la convicción de, de cosas claras Ha estado impresionando en ustedes la seriedad del momento en que vivimos eh, Especialmente ahora han estado tomando decisiones que son decisiones de caminar más cerca con Jesús, decisiones de seguir su ejemplo y obedecer su palabra, en este momento entonces vamos a tener una oración especial de dedicación, una oración especial para los que han decidido ponerse en parte de Jesús, en el grupo especial de Jesús. Jesús dijo que, que, que quienes confiesan, dice aquí, Él confesará delante de su Padre en el cielo. Él los confesará a los que se confiesan, al Mateo 10, 20, 32, no lo olvidemos. Si deseas entonces confesar a Jesús públicamente por medio del, del bautismo y estás tomando una decisión en este momento, quiero invitarte a que, a que tú pongas en tus comentarios allí y, o vayas a la iglesia más cercana donde tú uh, estás y que entonces pidas dedicación por esta decisión. Vamos a entonces aceptar, a decir, sí Jesús, me estoy poniendo de tu lado, voy a, estar, voy, a ser for, voy a formar parte de este grupo, estoy acudiendo a ti en este momento, quiero seguirte y bautizarme públicamente para sellar mi decisión contigo, de seguirte a ti y a tu verdad. Si esa es tu decisión en este momento, entonces por favor, pa, otra vez, cierra tus ojos, inclínate o ponte de pie para que entonces aceptes el llamado de Cristo Jesús, que dice, ¿qué impide que respondas su llamado? Ahora entonces, mientras que el Espíritu Santo sigue tomando, sigue, tomando, sigue tocando a esas personas, vamos a, a, a ser bendecidos también por Dios. Y si alguien más que, que, que Dios ha tocado en este momento, que sienta que está hablando en esta noche, vamos entonces a estar convencidos, a tener convicción de que en este momento estamos recibiendo la decisión por Jesús, estamos tomando una decisión por Él. Dice aquí, ¿por qué postergarlo más? De pronto hemos decidido con el tiempo, no, mañana me, me bautizo, o de pronto el otro año, de pronto después, la decisión es hoy. Voy a, entonces a invitarte a que te unas a nosotros mientras oramos de rodillas, o si estás allí de pie, como lo estoy yo en ese momento, o inclines tu rostro para que oremos y le permitamos um, a Dios que nos, que nos uh, bendiga. En ese momento vamos a, a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este estudio el día de hoy. Gracias por tu amor. Y querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la promesa de que si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará ante el trono del universo. En este momento, Señor, queremos confesar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Gracias por todos los que han, los que han aceptado el llamado de Cristo Jesús en este momento por cada uno de los que han decidido consagrar o reconsagrar su vida a Jesús por medio del bautismo. Gracias por esta maravillosa oportunidad de comenzar de nuevo. Gracias por el privilegio de que Jesús haya lavado nuestros pecados y sepultado nuestro pasado, y nos haya levantado para caminar con Él en una nueva vida para el poder y por el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, en este momento te oramos para que bendigas especialmente estas decisiones de cada uno de nosotros. Tú conoces cada corazón y cada decisión. Y te pedimos que mientras... Esas personas se preparan para el bautismo y continúan aprendiendo las enseñanzas de Jesús, que tú los llenes como, con tu espíritu para que lleguen a ser tus discípulos amados. Bendice sus decisiones en este momento, bendice sus hogares y familias, bendícelos para que compartan las verdades que han aprendido con otras personas. Y Señor, te pedimos para que todos los que estamos aquí, todos los que estamos viendo este video, que podamos reconsagrarnos a ti, que cada uno de nosotros pueda renovar diariamente su caminar contigo. Si hay alguien entonces en este momento que está luchando, Señor, con sus decisiones, háblale directamente a su corazón, reprende al enemigo que quiere desanimarlo o tardar su decisión por Jesús. Que no demoren más, Padre sin que puedan tomar ahora la decisión de seguir las verdades que tan claramente enseñan las Escrituras. Que Jesús confiese entonces en el nombre de cada uno de los, del, del trono de Jesús a estas personas en este mismo momento, porque todos hayamos decidido confesarlo a Él antes que a los hombres. Esa es nuestra oración, Padre, que tú nos bendigas siempre y que nos ames, porque todo te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento del día de hoy. Y les quiero invitar para que se queden un momento allí en oración ustedes personalmente, para que eh, se informen que hay clases bautismales, eh, solo nos deben comentar allí. Y que me quiero asegurar de que todos ustedes hayan solicitado un, una esperanza aquí en bautismo hoy algún día para tomar esta decisión por Dios y que nos dispongamos entonces a... Um, a entregar nuestras vidas a Dios, a reconocer que Él es nuestro Salvador y que debemos aceptarlo siempre. Amiga, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el estudio y que Dios los bendiga siempre.